Damas y caballeros, mueve Cristiano Ronaldo. Ya se juegan los primeros 45 minutos del partido. Entra el nacer que ya ataca por el medio. Ahí está, mira está el primero. ¡Gol! ¡Gol! Impresionante. A los, qué sé yo, 18 segundos. Del primer tiempo Yamik Le da la victoria Gana al nacer 1 a 0 de Y uno de los goles más rápidos De la historia del fútbol mundial Yo vi en el cronómetro que te... Yo cuando vi el golpe de vista Atención que sale mal al nacer Casi comete penal Al Sadi que presiona Le pega el arco En la línea Bueno Esto nos aguantamos En la línea la sacó El defensor creo González Álvaro González Impresionante el uruguayo se viene la contra ahora por izquierda. Aparece Conan. Va corriendo Garib. Abdulá. Que Al Atención con esta. De nuevo va Cristiano Ronaldo. No se pudo frenar, pero estaba adelantado. El Amarrán. Juega muy en línea, ¿no? La defensa de Sí, me hizo acordar esta jugada. Alguna de las tantas que tuvo Argentina el primer tiempo en la Copa del Mundo contra el Saudita. Uh, habilitado no, los dos. SR7 para Sami. Engancha Sami. La pelota que le puso Bueno Tiro libre para el Nacer Y para él Y para él, claro La pelota que había puesto Cristiano de primera no. Va el bicho, le pega a Cristiano Barrera y un desvío, el rebote Entre Marrán Y Sami. Pide córner Está habilitado cuando parte el tiro las Pelota a la izquierda para Conan. Se viene Conan en el centro y está de primera. Gol. Abdula. ¡Gol! Gol. Dal Nasser. Lo hicieron de la derecha a la izquierda. Centro de Conan y de primera. Abdula y de zurda. Buscando el segundo palo. Ahora el Nazar 2 a 0 en 30. Qué golazo, qué bien que la empalmó el número 17. Abdullah Acaibari, tremendo como la empalmó. Es verdad que apareció con una relativa soledad por el área, pero aquí está el factor sorpresa. Siempre se dice que es mucho mejor llegar que... Se viene el centro desde la derecha, el segundo palo. Casi abajo el arco. Y por encima el travesaño... Al córner de nuevo Casi en contra Pedían un penal eh. Atrás mirá no. A este fenómeno nosotros lo tuvimos y, y ahí va el bicho Ahí va Cristiano Cristiano el arquero De Viz Estaba adelantado Pasa el bochazo de Conan, sí.